Buen cari amigo, muy buenos días. Para cualquiera la vacanza está iniciando, para algún otro la vacanza es finita. El giorno de hoy, ¿qué cosa faccio, Voy a hacer ejercicios para reducir el graso en la parte baja de nuestra esquina, aunque los obligo, voy a hacer una serie de ejercicios que te van a ayudar a, a, a reducir el graso de esta zona de la parte baja Importante, no dimenticare de hacer ejercicio aeróbico, como correr, eh, saltar la corda, eh, montar en la bicicleta, notar estos ejercicios complementados con cuesta fines balos, estos ejercicios te ayudarán a, a, a reducir la parte, no dimenticare de dormir bien, mangiare sanamente, sanamente, lo importante todo si puedo hacer, pero con la moderación con la moderación, todo si puedo hacer reingracio a todas las personas que nos guardan de todo el mundo agradezco a todas las personas que me miran de todo el mundo y que hacen estos ejercicios me podete escribir Pablo, voy a un, un allenamiento, pero la cocha con elástico, lo fachamos si tú quieres un allenamiento cualquiera el que tú quieras, escríbeme que yo de una, de una, de una, lo programo y, y, y lo hago. Ok, no perdamos tiempo. No se pierde tiempo. Ok, la con la pala. Ok, eh, voy a hacer 8 9 ejercicios. Voy a impostar un timer donde, donde voy a hacer eh, un ejercicio. Lo, lo voy a hacer por una duración de 30 segundos con 12 segundos de recupero. Un ejercicio lo voy a repetir en 2 vueltas 2 vueltas Tú a casa lo puedes hacer. Tres, cuatro, chicos, tú te es las vueltas que voy. Si tú en casa no hay la pala, no te preocupes. Eh, prende los ejercicios, porque son algunos ejercicios que son sin la pala, que te pueden eh, ser útiles. Te pueden servir, español, italiano, fachamos confusión. Lo importante es que tú estés activo, porque con, con la salud no se yoga. Por eso, por todo, cualquier ejercicio que tú le consulta primo con tu médico. Para evitar problemas de esquina, de espalda, si el ejercicio es de, de alto impacto, bajo impacto y así, tú te metes siempre en forma. Ok, me hidrato un poquito. Ah, muy saporito, güey. Ok. Ok, vamos a iniciar nuestros ejercicios. 30 segundos con 12 segundos de recupero. Ok, nuestro primo ejercicio. Vamos a elaborar un poquito la, la izquierda, la parte baja. Vamos a hacer esto. Con este ejercicio fortalecemos la parte baja. zona, adecuada, zona. de cuánto. esta zona. Vamos a colocar la remanio O en indietro. Espalda baja. Okay. Perfecto, 30 segundos, lo repito nuevamente, tú lo no puedes parar en qué, 3 voltes, 3 voltes, 4 voltes, tú lo que sea posible Nuevamente Ok, pasamos la pausa, nuestro próximo ejercicio, prendo la pala, salgo y voy a girar, destra, topo, sinistra. Me concentro, me concentro sur la pala. Perfecto, perfecto. Se siente, ¿no? Se siente el ejercicio, se siente, se siente. Nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente. Ok. Giro. Giro. Permés finita, ok, perfecto. Va a tolerar un poquito la malla porque va a, un... a poco caldo. Tropo caldo, me mete los piales el lato, el lado, el guarda. Salgo, toco, uno, dos, va. toco, toco, toco. Mano, toca el pie. Ah, giro, giro, giro, giro. <tose> okay. Ya se siente, ya se siente se el labor, el labor. Comer esto prima. No a el ejercicio aeróbico, al menos por 30 minutos. 30 minutos de caminata. Va, si sí va. Toco, toco, toco, toco, toco, toco. ok, perfecto dando tu riposa nos preparamos para el próximo ejercicio ¿Qué vamos a hacer un pie en posiciones vamos a girar la pala de un lado, de la a la puesta. Nuevamente, nuevamente lo repito con la estrecha gamba. Nuevamente. Porque lo estamos haciendo dos vueltas, dos vueltas. Nunca se lo puede repetir de tres, aunque cuatro vueltas. Si no hay la paga prende cualquier una pala picola. Se va. ok, perfecto cambio de cambio Séntelo el ejercicio, séntelo, séntelo, séntelo, séntelo. Ok, perfecto. Vamos a hacerlo nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente. nuevamente. guardalo como labora. ok, perfecto. Nuestro próximo ejercicio. ¿Qué voy a hacer? Prendo la pala, hago un squat. Cuando salgo, voy a girar. Así pues laboramos, aunque en esta zona. Guarda. Damos un poquito de estímulo. Ok, extiendo, salgo, tiro, extiendo, giro, costado contrario, ah, Gira, sí, séntelo. Importante que tu ginocchio no va de avance que la punta del pie. Ah, sal, saca el glute la direita exciende ok perfecto nuevamente nuevamente lo repito se elabora no se elabora no duro con poco este, duro con este brazo que nos avanza duro duro giro giro giro próximo vamos solamente a girar el perfil ok nuestro próximo presiono ginocchio presiono ginocchio peto de caballo romano simplemente voy a girar un solo punto ok va giro solamente en uno solo lugar, vale. esto lo es C. Sí, sí. Ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve. Ah, de repente, de repente. Córtale. A final del ejercicio. Aeróbico, aeróbico, aeróbico. Mantén los pesos correctamente de proteínas, la grasa buena, fruta seca, todo simple, aunque la minestra nuevamente el puso Perfecto, a eso cambio de lado. para te parezco, es siempre para el lado, lado contrario. <risa> yo, yo ya he yo pasado vacanzas, todo el del Mediterráneo en vacanza. He pasado eh, como entrenamiento, el sport más va en vacanza. He pasado solamente ejercicio aeróbico, la bicicleta. He eh, pasado un poeta pirulante y abdominal. He pasado una piccola pausa, pero semi-activa. lo que pague hoy, mañana se verá. Todo esto que yo paso es un resultado de tanto tiempo, de tanto tiempo, de tanto tiempo. Esto no es. No es un rayo, de la noche al giorno día. Trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. La continuidad paga. Okay, perfecto nuestro próximo ejercicio que vamos a hacer vamos a elevar un poquito el pie Así, toda esta zona va a laborar muy forzadamente por sanamente ok prepárate uno va sube bravo cojo y el y siempre virrito vaya como labora vaya como se siente el ejercicio el ejercicio se siente la espalda la espalda baja la esquina baja se siente oblicuo oblicuo se siente de equilibrio, prende la paraforte. Si sí. toca, ok, perfecto. Vamos a repetirlo nuevamente. Nuevamente con la espesa gamba. Nuevamente nos queda mancando dos ejercicios que serán muy eficaces. para estar siempre a tono. Si sí. toca. Concéntrate, el equilibrio Si fuerte la gigantata, el marito, el amante, falta esa caída, no, un pelúcio. Lentamente. Presente fue este lado. primera vuelta, ¿ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai? <risa> Ay, se apoyo se no, no, un poquito ya, ya me fue mal en esta zona, nuevamente va. El próximo ejercicio, Vamos a hacer el plan. pero vamos a girar plan, plan, plan. Vamos a girar de lado. Vamos a cambiar la cuerda. Por otro lado, por otro lado. Ay, ay, ay. Topo no de cuesto. Poder de correr. Vamos a parar el último, el último, el Spider, el Spider, páralo, con una gamba el plan, el plan Spider Uh. Ay, ay, ay, estamos finalizando, estamos finalizando, uh. estamos terminando, estoy sudando, sudo, sudo, sudo, sudo, abro, que uh. la falta, que la falta, que la falta. Vamos, vamos, vamos, vamos. Perfecto, y el último. Pero hacemos solamente una vuelta. Vamos a hacer plan de lado. acá. Fuermate Último, último Uf. Último, último De Eso no te regala niente Suda, sufre No puedo, tu resultado Va Ferma. Verba. va, Verba. Verba. Por el Jordi de hoy habíamos finalizado. El cronómetro sigue, pero tú, tú y yo habíamos finalizado. Gracias a tu por para todos estos ejercicios, Freeze Math si tú ancora no te has inscrito, y inscríbete a esto de cuore, Juan Pablo, láchame tu comento, Pablo, escuchamos los ejercicios, los hacemos.